12 hombres, el maestro, 12 panes, la vida, 12 copas, la alianza, se mezclaban aquel día donde Jesús, lavándoles los pies, les enseñaba lo que la vida donde Jesús derramando su sangre les perdonaba su maldad vivida.